de dos horas de duración y, y hoy vamos a comenzar eh, así como cosas generales antes de dar paso a, a los ponentes deciros que es importante que tengáis el micrófono apagado que veo que casi todos lo tenéis y la cámara encendida vale eh, vamos a trabajar también en salas y, y bueno pues para sentirnos también un poco más en grupo aunque seamos bastantes pues sí que nos parece importante mantener la, la cámara Vale, encendida creo que todos casi todos ya la tenéis y bueno eso como norma general no también deciros que como sabéis son formaciones muy prácticas eh, que desde el primer momento se van a orientar eh, a hacer cosas y para eso vamos a, a trabajar con tareas entre una sesión y otra que os pedimos que abordéis desde el primer momento que no dejéis eh, pasar los días las semanas eh, porque si no luego aunque las hagamos, no se aprovecha de una sesión a otra, ¿vale? Son conceptos que hay que asumir y que, y que hay que hacer nuestros y para eso pues las tareas nos van a, nos van a ayudar y nos van a posibilitar eh, pues poder asistir a la siguiente sesión con, con más conocimiento y aprovecharla muchísimo más, ¿vale? Eh, mañana vais a recibir eh, un correo con unas credenciales que os va a permitir poder acceder a, un, a una plataforma Moodle en la que podréis hacer preguntas eh, a los ponentes sobre las dudas que tengáis, ¿vale? tanto de la tarea como si surge alguna duda de la sesión, eh, dudas relacionadas lógicamente con, con la, la sesión. ¿no? Y, y bueno, también eh, veremos la forma para que ahí subáis las tareas o en otra plataforma, pero ya os lo comentaremos ahí. Y también esa misma... Plataforma pondremos la grabación de la sesión por si alguien de la entidad no ha podido asistir, pues para que se pueda sumar, ¿vale? Entonces, eh, después en la última sesión también os pediremos la ratificación eh, para el acompañamiento eh, en este bloque, por si queréis eh, como entidad que os acompañen eh, y eso será la última sesión, la tercera. Así que sin más, pues doy paso a, a Vanessa y a Javier sí, para que puedan eh, comenzar uh -huh. la sesión. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a, a todos y a todas. Esperemos que, que lo hayáis comido demasiado a mediodía porque son horas sino de, de, de echarnos la siesta. Yo soy Vanessa y os voy a acompañar a lo largo de las tres sesiones. Hoy me acompaña Javier. No sé si te quieres. Hola, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí con, con todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Y en las siguientes sesiones estará también Elena, que es otra compañera, somos de una consultora, bueno de dos consultoras, yo de Anjas Fundraising y Filantropía y especializada en fundraising y Javier de Selwa Storytelling, especializado en, en temas de comunicación enfocadas a la captación de fondos. Si no me oís bien me lo decís, que a veces hablo muy bajito. Eh, si no, vamos a empezar ya. Os he compartido en el, en el chat del Zoom un enlace para que entréis ya al Menti que algunos de vosotros y de vosotras ya lo, tendrían, ya lo ya sabrán cómo funciona, podéis hacerlo de dos formas distintas. Podéis entrar si estáis en un portátil eh, a través de menti.com con este código que viene aquí o directamente con el enlace que os he compartido en el Zoom. ¿vale? La primera pregunta es realmente para probar y si, tienen algún problema, si tenéis algún problema, pues me, nos lo decís. Y aquí lo que queremos es simplemente pues, conocer un poco el perfil de la gente que hay aquí, con preguntas, como nos gusta la narrativa y la comunicación, más de qué tipo de personajes sois, ¿no? O cómo seríais en vuestro trabajo, más como Cenicienta, la que limpia, ordena, pero que nadie ve con esta competencia transversal de, de organizada, más como Super Mario Bros, ¿no? este protagonista de, de, de videojuego de el Nintendo, el protagonista incansable, con una competencia transversal de resolución de problemas, Pulgarcito, el que se las ingenia todos los días para lograr sus objetivos, que es Perseverante, o Caperucita Roja, la que se tira de cabeza a pesar del lobo, ¿no? con iniciativa y, y ala, un poco a lo loco. Entonces, si vemos, el otro día toda la gente era Cenicienta. Tenemos la formación, todos tenían el perfil de Cenicienta, que A ver si, si hoy también estamos por allí. Javier, no sé tú qué perfil tienes. Eh, bueno, creo que no nos queda otra que ser una gran combinación de unos cuantos. El unicornio, el famoso unicornio de la sí, comunicación sí. y de la captación de fondos, ¿no? que siempre lo buscamos por todas partes. Si alguien tiene problema para entrar en el Menti, que nos lo diga por el chat, le ayudamos. ¿Vale? Bueno, pues estáis. Hola. Muy... Perdona, no, eh, nosotras tenemos problemas para poder entrar. ¿Con qué? Pónmelo por el chat, por favor, para que no... Vale. Sí, una vez que, que entran a través de los dos sistemas que dijo Vanessa, a veces hay que actualizar para que, para que podamos ver eh, lo que está ocurriendo en directo. Actualizar la página o refrescarla. ¿Vale? Una vez que estéis dentro, estéis en el ordenador en el, o en el teléfono móvil, no os vayáis de allí, Guardarlo a mano porque lo vamos a usar a lo largo de la sesión, entonces queremos aprovechar este inicio para ir haciéndolo, ¿vale? Bueno, ya tenemos bastantes personas, podéis seguir entrando, cualquier problema por favor el chat, eh, Javier si ¿sí puedes, no sí. sé cómo entrar, vale. si sí puedes ir, perfecto, genial. Hay un enlace también en el chat, ¿vale? Entonces, como os decía Pedro, normas de participación, cámara encendida, por favor, porque es horrible estar dando, ¿no? estar hablando dos horas a frente, a panta, frente a pantallas negras, micrófono cerrado, el móvil a mano para usar Menti, y vamos a intentar, a pesar del, del horario, disfrutar de la sesión. ¿no? ¿Qué, ¿Qué objetivo nos hemos planteado con eh, estas tres sesiones? Lo que queremos es ayudaros a cada una de las entidades que hoy estáis aquí, a empezar a diseñar una estrategia de captación de fondos y que os apropiéis de ella. ¡Ojo! No vais a salir de aquí con el plan de captación de fondos, no vais a salir de aquí con 200.000 euros en el bolsillo. Lamento comentaros, comunicaros que esto es muy lento. Necesitamos trabajar poco a poco e ir con calma. Sabemos que hay muchas necesidades, más usuarios, más usuarias, más personas que tienen más necesidades, pero. ¿Me vas a la o la por favor, eh, los micrófonos ¿Qué apagados. ¿Qué? Eh, pero es importante eh, eso, que tengamos en la cabeza que esto es un trabajo de poco a poco. Entonces, con estas tres, con estas, con esto os queremos ayudar a que podáis empezar a diseñar una estrategia de captación de fondos y que os apropiéis de ella, esto lo vais a entender ahora, ¿no? La captación de fondos, aunque estamos hablando de fondos, es sobre todo establecer relaciones de confianza con donantes. Y esto hoy lo vamos a repetir y lo vamos a trabajar. Relaciones de confianza con donantes. Captar fondos empieza muchísimo antes de solicitar los fondos y sigue muchísimo después de conseguir los fondos, o incluso de que nos digan no, porque eso también forma parte de captar fondos. El no y el aceptar, que nos van a decir no muchísimas veces. Y cuando empezamos a trabajar la captación con este enfoque, que es relaciones de confianza y el antes y el después de conseguir los fondos, veréis que empezaréis a conseguir resultados. aquí no es magia, es técnica, es una, lo hemos comprobado, llevamos muchos años captando fondos dentro de ONGs y luego también fuera, y es importante tenerlo en cuenta. Relaciones de confianza antes y después es todo un proceso. Entonces, para poder llegar a todo esto, os proponemos estas tres sesiones. Una primera sesión que es, detrás de cada donante hay una persona. Y una relación que construir. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. La siguiente que es, para construir, necesito saber dónde estoy y cómo aprovechar las capacidades que tengo. No somos la Cruz Roja, no somos mmm, Médicos Sin Fronteras, somos una entidad con nuestras capacidades, con nuestro histórico, con nuestras barreras, pero también con nuestras, nuestras oportunidades. Y vamos a ver cómo lo, con lo que tenemos podemos aprovechar para lograr más o hacerlo mejor ¿no? y luego la tercera y es tengo que priorizar porque los, los recursos son limitados y medir para poder maximizar esto que hemos que veremos en la sesión 2 que es bueno cuál es mi potencial y ahora captar fondos en base a mis recursos disponibles personas económicos productos lo que sea ¿no? entonces la relación lo hago donde estoy y finalmente ¿Cómo puedo priorizar y medir para maximizar mi potencial? ¿Vale? ¿Cómo vamos a trabajar? Cada sesión dura dos horas. En cada sesión veremos teoría muy o sea. Nada, no os preocupéis, no va a ser demasiado aburrido, esperamos. Participación a través de Menti o grupos de trabajo, incluso en algún momento os vamos a pedir que, que trabajéis de forma individual y una presentación de una herramienta que os compartiremos luego a través del, del Moodle que os, ha, que os ha comentado Pedro, sobre el que iréis trabajando. O podéis ir trabajando. Recomendamos que trabajéis cuanto antes, vayáis utilizando las herramientas mejor, ¿no? Porque si lo dejamos para dentro de seis meses se nos habrá olvidado, estaremos ya un poco más enfriados, habremos entrado otra vez en la vorágine de nuestro día a día. Mejor cuanto antes. Y al final de cada sesión os vamos a pedir un compromiso un compromiso en relación con alguno de los contenidos que, que habremos visto para ver también, ¿no? Como poneros un red, un compromiso, y decir, bueno, pues de aquí a la siguiente sesión me voy a poner a trabajar en esto y en la siguiente, pues veremos si, si habéis podido hacerlo y si no lo habéis podido hacer, ¿por qué no lo habéis podido hacer? No? Entonces, la sesión de hoy es, detrás de cada donante hay una persona y una relación que construir Javier perdona ¿está aquí todo bien? Sí, todo perfecto. perfecto. Es que veo el chat que me va saliendo por ahí, entonces no sé si es que hay. A ver. No, no, está todo ok. Nada, nada. nada. Por ahora está todo respondido. Fantástico. Vale, cualquier cosa de todas formas, si veis que, yo qué sé, que hemos perdido el sonido, que hay algo que realmente no queda claro nos levantáis la mano en, en el Zoom que abajo en principio tenéis una, una, una barra de reacciones y nos decís, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver relaciones de confianza, comunicación enfocada al donante y empatía con el donante. ¿no? Hemos dicho cómo construir estas relaciones, esto es en lo que vamos a trabajar. A lo mejor tenéis una cara de, mmm, pero no es todo, era de a ver cómo captamos fondos. Sí lo es, crear relaciones con donantes es captar fondos. y lo vamos a ¿vale? que nadie venga en oh, ver esto que nos van a contar es muy, es muy importante. Como os decía, hay un antes y un después de captar fondos. Y eso no lo podemos olvidar. En la jerga de la captación de fondos, el fundraising, esto lo llamamos el ciclo del donante. Este antes y este después de conseguir los fondos es un ciclo del donante. El ciclo de donante empieza cuando identifico a alguien o una institución, una empresa, una asociación, ¿no? que creo que, bueno, este, creo que es un potencial donante. Una vez lo he identificado, lo tengo que calificar. ¿Me vale o no me vale este donante? ¿Le valgo o no le valgo? ¿Le voy a interesar? ¿No le voy a interesar? Bueno, eso no lo veremos en estas tres sesiones, pero luego hay otras. Ahí os podemos compartir bibliografías si queréis hacer más. Hay más formaciones sobre esto. ¿vale? Luego está lo que llamamos cultivar y conectar. ¿Esto qué es? Bueno, imaginemos que este ciclo del donante es el ciclo de Tinder. Identifico la persona que me gusta. Le doy al, ¿no? ¿no? No recuerdo si es a la derecha o a la izquierda, ay ah, califico positivamente, este me gusta. Y bueno, pues poco a poco voy allí, vamos hablando, quedamos, nos tomamos un chocolate y una tarde, vamos tal, no sé qué, y ya le digo, oye, ¿quieres que salgamos? Solicito, ¿vale? Entonces le solicito, ahí es cuando le pido los fondos. Al donante, ¿no? Al de Tinder. Y lo voy fidelizando. Bueno, pues le voy siguiendo, le informo, le cuento cómo va el proyecto, le invito, le mando fotografías, le, vengo a que, le, le, le invito a que venga a conocer mi centro especial de empleo y le involucro. Oye, ¿no te gustaría estar en un consejo asesor? Oye, ¿no quieres ser voluntario? Oye, ¿no quieres compartir con tu círculo de amigos lo que estás haciendo con nosotros, a ver si, ¿no? si ellos también se animan? Le animo a formar cada vez más parte de mi organización. Y sigo. Es un ciclo porque en realidad, aunque parezca que ya he terminado, eso es como en una relación. no Vamos a seguir con lo de Tinder, que ya no es Tinder, ya nos hemos casado y estamos ahí ¿no? y involucrados y tal. Y bueno, pues en algún momento... Empezamos a tener intereses distintos, entonces tenemos que volver a identificar. ¿Me vuelvo a identificar? ¿Tú realmente eres la persona con la que quiero estar? Sí, vale. Pues entonces, se si va cultivando, conectando, te solicito otra cosa, celebremos nuestras bodas de plata y seguimos. no vale Entonces, esto es muy importante. Identificar, calificar, cultivar y conectar, solicitar, fidelizar, involucrar. Y nunca acaba, o sí. Porque a veces nos separamos, pero no pasa nada involucrado identifico y ya no califica en positivo. Y es como, ah, pues no, este ya, ya no me vale. Bueno, ¿vale? Esto es nuestro ciclo. Entonces ahora os toca a vosotros y a vosotras decirnos, dentro del ciclo de donante que os acabo de explicar de vuestra organización, a ver, tengo curiosidad por ver qué tenemos aquí. Un poco de todo, mucho pulgarcito ahí, ¿eh, Pedro, tenéis, que se las ingenia todos los días para lograr sus objetivos. Esto, vamos. <ríe> También bastante super Mario Bros. Caperucita diciendo, bueno, está bastante repartidito. Pero bueno. Vale, entonces, de todo esto que os he contado, ¿qué, en ¿qué fases de este ciclo del donante creéis que se trabaja en vuestra entidad? Si no tenéis claro... Dar a lo que pensáis que, que se hace, ¿no? Que esta, esta parte de identificar y calificar, que os dije, ¿no? Estoy en Tinder, ¡clac! le doy que sí, cultivar y conectar, y empiezo a chatear y demás, solicitar, fidelizar e involucrar. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, casi todas solicitáis, eso está bastante normal. Eh, vale, algunas también identificáis y calificáis, cultivar y conectar va un poco menos y ya fidelizar e involucrarse nos va, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy aquí? Es justamente eso, o sea, esta es una foto perfecta, ¿no? Y es, no podemos centrarnos única y exclusivamente en solicitar, porque no... Porque no funciona, porque perdemos mucha, mucha energía, porque pone, ponemos toda la carne en el asador en la persona que está rellenando como loca todo el año solicitudes y no hemos hecho los trabajos previos. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que eso, eso podríamos, os, os compartiré los resultados, pero creo que de cara a explicar también hacia adentro, por eso hablábamos de apropiarse, ¿no? de la importancia de que la captación de fondos se vea como un todo está en esta fotografía. La captación de fondos no es solo solicitar, es todo el trabajo de antes y el trabajo de después. ¿vale? Volvamos a nuestra presentación. Vale. Entonces, como os decía, tenemos que pasar de la gestión de recursos a la gestión de relaciones. Y aquí os pongo dos cosas que son muy importantes, sea cual sea el perfil de financiador con el que trabajamos, sea un ayuntamiento, una empresa, una persona individual, simplemente una convocatoria que mando online. Hay personas detrás, no son robots, no son... hay personas detrás. La persona que recibe... Yo he formado parte ¿no? de secretarías técnicas de convocatorias del Ministerio de Asuntos Sociales y de repente tienes que revisar 100 solicitudes en una semana y, bueno, se nota que muchas personas no, no se acuerdan de que hay una persona detrás que lee porque si no, escribirían de otra forma, lo contarían ¿no? con más cariño, tal vez, o, con, o más corto. No me harían leerme 20 páginas, que tampoco me aportan mucho. Entonces, hay personas, ¿no? Entonces, sea cual sea el perfil de, de financiador o el tipo de solicitud que hago, detrás siempre hay una persona. O de momento, ¿no? hasta que llegue la, la inteligencia artificial que ya nos, nos suprima también en esta parte, pero de momento sigue habiendo personas detrás. Y para poder conectar con estas personas y establecer unas relaciones de confianza que habíamos dicho, de relaciones exitosas y cantar fondos, hay tres elementos claves. La confianza, la comunicación y la empatía, que son tres elementos sobre los cuales vamos a ir pasando o repasando hoy, ¿vale? A ver, he ido un poco rápido. Confianza, comunicación, empatía, ¿vale? Son los tres elementos que vamos a trabajar hoy. La confianza. ¿Cómo creéis que se puede generar confianza con un donante? Esto lo tenéis más, más avanzado. Vamos al menti otra vez. Ahí ya sí tenéis que escribir un poquito más. ¿Vale? Soy un donante. Me acerco a, a vuestra entidad. ¿Cómo creéis que podéis generar confianza en un donante? Conocimiento, siendo transparente con lo que hacemos. Intentar ser un poco más específico. Ser claros y transparentes, transparencia. Aquí mucha gente ha pasado por fundación lealtad, supongo, también. Siendo honestos y transparentes. Dando información sobre la actividad que se realiza en nuestra entidad. Muy bien. Vale. Transparencia. Nuestro proyecto con detalle. Mostrando resultados anteriores. Interesante eso también. Testimonios de éxito. Hablando con ellos y ellas. Mostrando lo que se consigue con sus donaciones. Sinceridad. Informar. Muy bien. La trayectoria, que esto también es un punto importante. El sentido de la actividad, eso es el, el para qué, ¿no? Supongo. Siendo honestos, ofreciendo el valor que aportamos a la sociedad. Muy bien. Bueno, esta parte la tenéis, la tenéis muy clara. Otra cosa es cómo se pone en práctica, que ya, que ya veremos, ¿no? Porque, efectivamente, hoy os vamos a dar ¿no? vistas en tres apartados. Transparencia en la información. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Quién está en, el, en la junta directiva, en el patronato? ¿Quién es el comité de, de dirección? ¿Quiénes son las personas que trabajan allí, nuestros voluntarios, voluntarias incluso? ¿Cómo nos financiamos? Eso también es muy importante. ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestra metodología? ¿Qué es lo que nos hace único a la hora de intervenir? ¿Y quiénes son nuestros aliados, partners y colaboradores? Ojo, que ser transparente no significa subir las cuentas anuales a la web y decir, bueno, si quieres saber cómo me financio, ahí tienes las cuentas anuales. También hay que facilitar ¿no? la lectura y el acceso a eso, o tener ¿no? la junta directiva ahí escondida en un sitio, o quien me financia escondido, y no, o sea, hay que ser, la transparencia también pasa por que, se, que la, la, la información sea fácilmente accesible. ¿vale? Con profesionalidad y actitud positiva. Eso, o sea, demasiadas veces vamos a una reunión arrastrando los pies, así cansados, enfadados porque, yo qué sé, pues unos jóvenes que tenían que haber ido a la excursión, no sé qué, al final no se han presentado, y llevamos dos meses organizándola, hay que ir con una amabilidad, ilusión, con una actitud proactiva. Lo habéis dicho varias personas, reconocer que no sabemos algo, no pasa nada. Si nos hacen una pregunta y no sabemos, y mí, mira, yo no soy la técnica de, de empleo, no sé contestarte esta pregunta, cuando vuelvo a la oficina se lo pregunto a mi compañera y te mando la respuesta. Mejor eso que contar cualquier cosa que en algún momento nos pueden pillar. Una disponibilidad de aprendizaje. Decir, ¿No? bueno, pues hoy no, no siempre sé, pero estoy muy dispuesta a aprender, como las personas que hoy estáis aquí, y con formación, por supuesto, ¿no? con profesionalidad. Y luego, esto es como volver a la base, pero es muy importante que no nos olvidemos de ello, con un buen diseño de proyectos. No podemos captar fondos si nuestros proyectos no están bien planteados, si no sabemos lo que estamos haciendo, si... Si, si no sabemos realmente de dónde viene nuestro problema y cuáles son sus causas. ¿no? Entonces, un buen diseño de proyectos sirve para poder decir, ¿no? entiendo perfectamente cuál es el problema y cuáles son las causas de este problema, comunicar, compartir que no estoy trabajando con, hipó con hipótesis, sino con certezas, que sabemos perfectamente qué queremos lograr, cómo y para quién. Y esto, un buen diseño de proyectos se nota. Se nota incluso en una hoja que resume en ¿no? cuatro párrafos qué es lo que estoy haciendo. Y esto genera tranquilidad, tanto valentía como al donante, ¿no? Porque sabemos por qué estamos planteando lo que estamos planteando. ¿no? Demasiadas veces, después de los años, nos, nos centramos demasiado en el cómo. Oye, voy a hacer esto y lo voy a hacer poniendo un camión, una furgoneta, una mesa y no sé qué. No, no, pero ¿para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? No, no nos olvidemos de eso. Y luego también el tener un buen diseño del proyecto, pues te permite también saber que puede salir mal. Hay cosas que pueden salir mal en todo lo que planteamos. Nadie había previsto que, que iba a venir la COVID. O sí, pero no lo hemos incluido ¿no? en nuestro diseño de proyectos. Había mucha gente que llevaba ya tiempo diciendo, en algún momento va a llegar una pandemia que nos va a dejar todos encerrados en nuestras casas. Y no lo habíamos previsto. ¿no? Pero si hubiéramos hecho un buen diseño de proyectos, una buena planificación, en principio deberíamos de haber tenido como hipótesis que sí podía pasar esto. Entonces, sabemos que hay cosas que hemos planificado, que hemos diseñado, que pueden salir mal, pero no pasa nada lo decimos también a nuestro, a nuestro donante, ¿vale? Entonces, con transparencia de la información, con profesionalidad y con un buen diseño de proyecto podemos generar esta confianza. ¿Qué creéis que, qué creéis que busca un donante? ¿Qué le puede eh, animar a colaborar con nuestra, con nuestra organización? vale? ¿Dónde estoy? ¿Me lío a veces con esto de la función compartida? Ah, aquí estoy. La siguiente, la siguiente diapositiva de, en mente. ¿Qué le motiva para donar? No? Hemos visto que, que, que puede generar confianza y ahora ¿qué le motiva? Que tenga repercusión social. Muy bien. Apoyar una causa en la que cree y confía, o sea, identificarse, explicarse. Muy bien. El impacto, involucrarse, identificación con la causa. Parte de RSC, efectivamente, si es un social washing También reputación social, visibilidad, responsabilidad social, impacto. Prestigio identificarse con la emisión, ahí hay todo un tema emocional también, ¿no? O sea, hay una parte, como habéis puesto algún, algunos, de repercusión, de notoriedad, de social washing, pero también hay una parte de, de, de sentirse bien, ¿no? Empatía, depende del donante, publicidad... Perfecto. A ver, o sea, hay muchos estudios sobre qué motiva, ¿no? Yo os recomendaría leer algunos porque, porque realmente son interesantes y, y en general, salvo en el, tema, en el caso de, de algunas empresas que, que puede ser, pero una persona cuando, cuando decide incluso trabajar en una, en una fundación donante o, o ser eh, donante por sí misma, eh, busca sobre todo sentirse identificado con la causa, que eso lo habéis dicho casi, casi todos. ¿no? Sentirse bien y orgulloso de la organización a la que apoya. Eso del orgullo es importante, ¿no? este sentimiento de pertenencia de, oye, yo estoy orgullosa porque trabajo con Cruz Blanca, colaboro con Cruz Blanca y me, y me genera orgullo. Eh, impacto de su donación y, y saber dónde se invierte su dinero. Informes periódicos del proyecto financiado y poder visitarlo. Esto también es, es importante, ¿no? O sea, que le sepamos decir qué hemos conseguido con vuestro dinero, eh, a dónde va este dinero y, y, bueno, pues tener más información sobre lo que se ha hecho. También busca una comunicación sistemática y personalizada. Es pues lo mismo que yo diga, bueno, pues alguna ONG de plena inclusión a que diga Cruz Blanca Granada. Eh, es que se ve el nombre, <ríe> esto que se ha sorprendido de que lo dijera, pero claro, <ríe> habéis puesto el nombre, me no habéis puesto fácil, pero también Pedro nos ha facilitado el listado, entonces no sabemos algún nombre más. Pero ves, ya dices, ay, me está mirando, está hablando conmigo, ya me siento mejor con, con esta persona. <ríe> Saber que es parte de un grupo, de una comunidad, ¿no? como todas vosotras en, en plena inclusión, pues los donantes también ¿no? buscan esto, un reconocimiento escrito y verbal y un recibo deducible de impuestos. Y esto es, muchas veces cuando preguntamos, la gente se cree que es la primera motivación y no suele serlo. O sea, si al final, si te puedes deducir algo, pues mejor, ¿no? Y ahora con poco a poco se van consiguiendo mejores deducciones, pero es importante que, que tampoco pensemos que siempre están buscando ¿no? eh, reducirse los, los impuestos. Yo, por mi parte, si no recuerdo mal, ya estoy de momento. Bueno, ¿todo bien hasta ahora? ¿Nos podéis hacer alguna reacción allí para ver qué tal? Muy bien, también se puede hacer así, se, ¿no? Esta chica <risa> solo ha hablado de Cruz Blanca Granada, no se ha fijado en nosotros. No, Vale, genial. Muy bien, pues Javier, todo tuyo. Ahí está. Gracias, Vanessa. Perdona que me había dejado el micro apagado. Eh, gracias. Bueno, eh, ahí es donde entra una parte fundamental que, eh, que es la de la comunicación. Se me ve porque antes hablaba y no, no estaba como en primer plano. Eh, me están viendo bien, ¿no? Perfecto. Entonces, entra esta parte fundamental que es la de la comunicación y la de acercarnos a, a, a la audiencia que tenemos, hacerla sentir protagonista, lo que acaba de pasar, que es un detalle, una gracia, en realidad es lo que nos pasa a todos todo el tiempo. O sea, yo también estaba viendo, quizás todos estábamos viendo porque deben salir primeras eh, las chicas de Cruz Blanca, en el momento en el que nos mencionan, en el momento en el que de alguna manera quien nos habla o quien le habla a un grupo grande se acerca a nosotros un poco más, eh, es mucho más fácil no solo que prestemos atención y que nos interesemos, sino que empecemos a sentir que estamos compartiendo algo más y la idea eh, pasa por ahí, tiene que ver con eso. Eh, entonces lo primero que en lo que pensamos es en, en nuestra audiencia, en a quién nos dirigimos, que son personas, lo que decía Vanessa al principio, detrás de las instituciones, detrás de, de, la, de, de ciertas burocracias, detrás de los grandes nombres, incluso detrás de las masas a las que nos dirigimos, eh, lo que hay siempre detrás son personas que son como nosotros, como nosotras, y que tienen eh, aspiraciones, miedos y, y valores muchas veces parecidos. Por eso esta, esta cuestión del sentido de pertenencia, de la identificación, es tan importante. Aunque trabajemos con esas instituciones o con empresas que son financiadoras, eh, tenemos que tener siempre presente que nos dirigimos a las personas que hay detrás y que están delante de alguna manera. De, de esas organizaciones. Eh, de la misma forma que tenemos que tener en cuenta la lógica de la institución, que son las bases, sus criterios, sus valores también, las maneras en que, en que puede llegar a colaborar, tenemos que tener en cuenta otros elementos propios de la comunicación con las personas, incluso hay cuestiones a veces hasta anímicas, que tenemos que tener en cuenta, que nos tenemos que plantear que en la medida en que podamos acercarnos a, a, ese, a, a esa información o o a tener en cuenta esos aspectos, nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho a tener, a poder hacer una comunicación mucho más cercana, nos va a ayudar eh, a, a, a dirigirnos también a sus objetivos, a poner eh, a nuestra audiencia, a nuestros posibles donantes en el centro para poder hablarles de las cosas que les interesan. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? Tenemos que entender la lógica de personas que nos va a leer de quién va a decidir, son personas que nos van a escuchar, que sienten, que tienen miedos, y eh, si nos dirigimos igual a una persona que nos pide especialmente una propuesta que sabemos que la está esperando o, o que la conocemos, que, que con alguien a quien le enviamos eh, dentro de, no sé, de un mailing, información, bueno, lógicamente no le vamos a llegar del todo a ninguno de esos dos perfiles. Entonces, eh, quizás lo que caracteriza al ser humano eh, puede ser la razón, pero está siempre atravesada por las emociones. Y además, eh, hay un montón de estudios, decía Vanessa, que demuestran que muchas de las decisiones que tomamos, las tomamos eh, con una motivación muy emocional y después necesitamos justificarla racionalmente, pero lo que nos mueve, lo que nos moviliza, lo que nos acerca a las cosas que nos importan, tiene que ver con las emociones y a eso es a donde tenemos a donde tenemos que apuntar. Entonces, eh, entramos acá en, en, en un ejercicio que vamos a hacer ya dentro de nada, que tiene que ver con la empatía eh, y, con, y con acercarnos a, a nuestra audiencia. Entonces, estamos ya en el menti, ¿no, Vanessa? Sí, pero eh, Javier, no sé si sabes que no se ve la presentación. Ah, bueno. No, pensé que la seguías <risa> compartiendo vos. Si la seguís compartiendo, me... ¿Es posible que la compartas directamente vos? Totalmente, sin ningún problema. Genial, genial, genial. Pensé que sí. la seguías compartiendo. Se me está viendo demasiado grande la cara, no era la idea. Denme, denme un segundo entonces. Pero Perdón. hoy no tienes cara de cansado, no te preocupes, está bien. Bueno, eh, me ves con ojos eh, más amables. Eh, eh, bueno, entonces, estamos en lo que sí, estamos en la, en la parte del menti, decía, ahora sí, lo tenemos, lo tenemos delante. Eh, la idea, eh, no sé si, si, la, si la parte de la dinámica la, de, con el menti, la, la, ¿quieres decir algo, Vanessa? O sigo y hablo de la empatía y después ya nos centramos en el menti. Ah, no sé, como tú quieres. Eh, creo que seguimos porque el menti todavía no lo, no lo vamos a usar en realidad, o sea que se me a, atravesó ahí en la presentación, pero no, perdón. Bueno, entonces vamos a hablar de, de la empatía, lo, lo que les decía, vamos a utilizarlo ya dentro de nada, pero, pero hablamos de la empatía, la definimos un poco en un principio, porque la, hablamos mucho de ella, pero, pero quizás viene bien definir que la empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los pensamientos y las emociones de los demás basada en en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como individuo similar con mente propia, con sentimientos propios, con intereses propios. Por eso es vital para la vida social y además eh, tiene que ver con entender a una persona desde su punto de vista, es decir, ponernos en el lugar del otro y, y, y de la otra y de intentar eh, indirect, eh, experimentar sus sentimientos, sus percepciones, ponernos en su lugar y darle la importancia, entender que no eh, que tenemos que salir de, de nuestro, de muchas veces pensamos con nuestra propia lógica, con nuestros propios argumentos, cuando tenemos que defender una idea, nos centramos muchísimo en, en, en las cuestiones que quizás nos inquietan a nosotros y a nosotras, y nos olvidamos de que la lógica de esa persona es diferente, de que la información que tiene es otra, y de que los intereses y, y los ámbitos en los que se mueven no tienen nada que ver con los nuestros. Entonces nos ayuda mucho entender primero su lugar, para hablarle de las cosas que le interesan, para hablarle de forma más cercana, pero además de forma más directa y más eficaz. Eh, las emociones, decíamos, son las que nos mueven, son las que nos empujan, y por eso eh, vamos a trabajar una herramienta que se llama el mapa de empatía, ahora se lo contamos, para indagar en esas palancas de acción, para tener siempre presente como una guía a quién nos vamos a dirigir. Es decir, vamos a hacer una especie de mapa de un posible donante que nos va a servir de referencia para poder volver a él cuando lo necesitemos y para poder acercarnos en un principio y ponernos en su lugar y hacer este ejercicio de empatía del que hablábamos. Nos va a permitir, además, profundizar y dirigir nuestro mensaje y convertir, al fin, a nuestra audiencia en protagonista. Esta, esto tan simple y tan, tan elemental y tan importante que pasó con, con, con lo de Cruz Blanca. ¿no? Eso es lo que necesitamos, no es, no es nada más que eso. Tiene que ver con eh, que se sientan, eh, escuchados y también tenidos en cuenta. Cuando tenemos dudas podemos volver a él y es una herramienta que es visual y que, y que por lo tanto sirve como un apoyo permanente cuando tenemos que volver a una comunicación. A veces eh, simultaneamos, como es lógico, un montón de posibles donantes eh, y esto nos ayuda a centrarnos, a volver a las cosas que, nos, que consideramos en el momento de pensar un ratito en ese donante eh, que consideramos que eran, que eran importantes y que son a donde tenemos que dirigirnos. Entonces, bueno, entramos ahora sí en el mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta de diseño estratégico, de design thinking, que nos permite ponernos en ese lugar y trabajar la empatía. analiza seis aspectos que están relacionados con los, con los sentimientos que tenemos todas y todos. Y, y lo que hace es eso, ayudarnos a entender y conocer al donante, ya sea y acá el donante, cuando hablamos de donante, pensamos en una persona, entonces puede ser el trabajador de una agencia de cooperación, puede ser el presidente de una fundación o un empresario, o una empresaria, para enfocar las propuestas de comunicación o, o cualquier tipo de comunicación que tengamos que, que establecer, teniendo en cuenta lo que espera y lo que busca. Para esto es eh, eh, esta herramienta. Entonces, acá la, la, la tenemos eh, delante, el mapa de empatía, eh, Ahora sí, sí, ahí está. Eh, y lo que vemos es, eh, vamos a empezar por qué piensa y qué siente, que es un poco lo, quizás lo bueno, una de las, de las cuestiones que, que, que nos planteamos de forma más automática, cómo piensa y siente esta persona. Vanessa, en cualquier momento, porque yo de repente, ya sabés que agarro el discurso, voy un poquito rápido. Está siendo muy rápido. Sí, está siendo muy rápido. Tenemos tiempo. Vamos a... Añado un par de cosas, si me permites, antes de que entremos en eso, ¿vale? Eh, es una herramienta... Que, que luego lo, o sea, la vais a poner en práctica con un caso, concreto, un caso práctico muy, muy concreto. Os hemos puesto un perfil ¿no? de una persona que seguramente algunas personas aquí conocen, ¿no? que es director de una fundación y también de, director de, de, de la, del área de RSC de, de la empresa, que, de la cual es, es director de, de la fundación corporativa. Eh, y realmente nos ayuda a no olvidarnos poner en marcha esto que decíamos antes de la empatía. Porque la empatía es lo que nos va a permitir conectar con la persona que está al otro lado y eh, ser capaces de comunicar pensando en esta persona y no en nosotras. Y cuando digo no en nosotras es que yo tengo la suerte ¿no? de siempre haber trabajado tanto con las, la parte donante como con la parte receptora, ¿no? Entonces, esto permite entender muy bien que, aunque es verdad que vosotras en el día a día ¿no? tenéis como muchos problemas, muchas necesidades, muchas cosas que gestionar, la otra persona que trabaja dentro de una agencia donante, de un ayuntamiento, de una fundación, de una empresa, también tiene sus problemas, sus, ¿no? sus, sus cosas que le duelen, su, sus preocupaciones, sus alegrías también, pero los tiene también, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy, muy importante que siempre lo tengamos en cuenta y como os decíamos antes, no solo cuando nos vamos a la reunión con la concejala de, de asuntos sociales, ¿no? sino también cuando mandamos, que parece que es una de las cosas que, que hacéis la mayoría, una solicitud, una convocatoria, una propuesta a una persona, a una empresa, a una fundación en concreto. Porque siempre hay gente que lee estas cosas y siempre, pues bueno, personas que tienen problemas, problemas concretos, preocupaciones, que tenemos que intentar empatizar con estas personas, ¿no? Entonces, luego vamos a entrar en este, en este perfil y ahora Javier os sigue, os sigue contando cada uno de estos apartados, ¿vale? Estos apartados, lo que... Lo que vamos a hacer eh, ahora, después de, de contaros los primeros cuatro aspectos, digamos, las cuatro partes que están arriba eh, del, del mapa de empatía, lo que vamos a hacer es separaros en grupos eh, para trabajar uno solo de, de cada uno de estos, que ya... Eh, os, lo, os lo diremos y os daremos las indicaciones. Os lo cuento para que lo tengáis en cuenta ahora en el momento de que, en, en que lo vamos comentando. Eh, el primero de esos, de esos apartados, que le tocará solamente a uno de los grupos, es eh, qué piensa y qué siente. Cómo piensa y siente esta persona, eh, que es la que, bueno, el posible donante en quien, en quien pensaremos. En, en, en el gráfico está la cara eh, o estaría la foto de una persona porque, porque es importante visualizarla y porque es importante que definamos que es de verdad una persona que tiene una edad concreta, que existe, eh, que no es una abstracción. Entonces ahí es donde empezamos a pensar en ese primer aspecto que es qué piensa y siente, qué le preocupa de su entorno, qué le preocupa de su trabajo, qué piensa sobre lo que le venimos a ofrecer, qué puede estar sintiendo al respecto de las necesidades que le vamos a cubrir. Vanessa, complétalo por sé sí. que tienes ahí unas cuantas cosas para decir. Sí, yo creo que aquí también es eh, acerca de sus tareas. ¿Qué piensa y siente en cuanto a la misión, que, a la presión que puede tener no? por parte? De un lado, pongamos esta persona en una fundación corporativa, ¿no? de un patronato que le pide, proyectos cada vez más innovadores, proyectos cada vez más eh, escalables, proyectos y luego recibe todas las semanas 50 solicitudes de 50 entidades distintas. ¿no? Y tiene que decir que no muchísimas veces, seleccionar, no hacerlo bien cuando selecciona, porque luego lo tiene que llevar al patronato y al final es él quien está defendiendo el proyecto allí. Entonces, pensemos en todo esto. Aquí lo importante de este mapa de empatía es también, ¿no? ya cuando lo hacemos, ponernos en esta parte empática nuestra de realmente esta persona cuando está trabajando e intentar imaginarnos ¿no? su mundo, ¿Qué medios...? Eso lo, lo veremos después, ¿no? Pero, ¿qué medios puede estar escuchando? ¿Qué cosas le puede estar llegando? ¿Qué intereses puede tener...? Luego os paso el perfil y entenderéis mejor estas cosas, ¿no? ¿Qué intereses...? ¿Qué miedos puede tener? ¿Qué, qué preocupaciones ¿no? con la COVID, con la guerra, con las crisis que hay? ¿Qué le puede estar preocupando también en su entorno y su trabajo, ¿vale? Sí, es verdad que hay un, un apartado posterior que va a estar mucho más centrado en esos miedos y en esas, eh, bueno, y en, las, en las preocupaciones concretas, pero en este es importante eh, que, que nos metamos eh, para bien y para mal en todo eso que siente, no solo quizás eh, que pueda pensar en la necesidad de, que, que cubre nuestra organización, sino también en las cosas que, que lo pueden echar para atrás. ¿no? Eh, Vale, ese es uno. El segundo sería qué ve, qué hay en el entorno de esta persona, qué tipo de, de cosas le rodean, eh, qué, cuál es su mundo, qué es lo que tiene alrededor y qué es lo que recibe, lo que percibe, qué es lo que ve, ¿no, Vanessa? Sí, aquí también, ¿no? O sea, que ve pues, un entorno con cada vez más necesidades y que sin embargo sus recursos, no, los recursos que puede aplicar, pues siguen disminuyendo. Eh, hay que pensar en eso, ¿no? Que ve también, eso también es importante en su vida personal. O sea, al final pensemos ¿no? también en, en cómo le puede estar afectando a él directamente en esto porque al final le va a afectar en cómo es en su trabajo, ¿no? de si está más o menos pesimista, que si está viendo ¿no? que hay cada vez más pobreza, que vamos a sale de la oficina ve cada vez más personas durmiendo en la calle o que las colas del hambre, ¿no? como se llama en algunos, en algunos sitios, pues se siguen alargando, que hay cada vez más familias, ¿no? que ve compañeros de colegio, compañeras de sus hijos o hijas que que bueno, que parece que ya no pueden alimentarse o vestirse también como antes, bueno, pues todo esto también que ve, porque vive en el, mundo, el mismo mundo o no, pero bueno, en un mundo muy similar al nuestro. El, el tercero eh, tiene que ver ahí, si hay, hay alguna duda concreta, la pueden poner en el chat, es un buen momento. El tercero tiene que ver con, con qué dice y qué hace esta persona este, o esta donante. ¿Cuáles son las motivaciones o tareas eh, que, a la hora de realizar su trabajo? ¿Qué podría decir? Eh, qué, ¿Qué es lo que hace al respecto y a qué desafíos se enfrenta esta persona? Otra vez, ¿qué teme que suceda dentro de, de lo que dice y lo que hace? habrá un apartado en el que le daremos más importancia, eh, pero fundamentalmente, eh, qué es lo que, lo que la motiva, eh, qué es lo que puede opinar, decir, comunicar al respecto con su entorno, y, y qué es lo que hace, ¿Qué es lo que, cuáles son las resoluciones que toma, cómo funciona, cómo opera al respecto. Aquí esta? es importante diferenciar bien el qué piensa y siente y qué dice y hace. ¿no? Puede pensar... Que, que, que el sector, el tercer sector necesita profesionalizarse y al mismo tiempo puede estar diciendo que es el, y sin embargo puede estar comunicando que es el sector más innovador, ¿no? Cuando, o sea, puede estar sintiendo vivir y pensando unas cosas y luego decir y hacer otras porque está, bueno, pues está en, un mar, en un marco que, le, que su misión o su, su trabajo es. es decir que es el sector más innovador, ¿no? no es un ejemplo concreto, o sea, no es una un ejemplo real, pero, pero podría ser. Aquí eh, las motivaciones son muy importantes, es muy importante que entendamos sí. bien, pues si vamos a ver un técnico de proyectos del INJUVE, pues eh, qué puede motivar a esta persona, ¿no? ¿Qué está buscando en una convocatoria? ¿Qué tipo de relaciones le gusta establecer con las entidades? Aquí... ¿No? O sea, detrás de una convocatoria hay directores generales, pero también hay técnicos que están revisando dentro del ministerio lo, la, las, las, las solicitudes. Entonces, bueno, ¿qué le motiva? Eh... ¿Qué podría decir ¿no? sobre, sobre, sobre lo que está buscando a nivel de proyectos que le gustaría ¿no? poder, poder apoyar desde el Injuve, por ejemplo? Eh, ¿Cuáles son su, sus desafíos en cuanto a todo lo que está pasando ¿no? en, a nivel de tecnología, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de, de innovación? ¿cómo, ¿Cómo puede estar ahí, no? Y como las crisis políticas, mm. inestabilidad, nuevas elecciones y demás, también pueden hacer que piense ¿no? que le puede pasar algo. O sea, pensemos en, en macro y luego en micro. ¿vale? Genial. Eh, ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Se me oye? Sí. Ay, Celia, de Cruz, la de nada. <risa> Mira, eh, que me surge una duda, porque esto no puede llevar a, a crear una idea que puede llegar a ser falsa? Es decir, si yo no conozco a la persona y me planteo todo esto, ¿no puede llegar a ser una idea preconcebida de algo que te Justo. Eh, me encanta la pregunta. Ahora te la voy a responder y además la estaba haciendo también eh, Pilar, más o menos, o por lo menos apuntado a la misma respuesta, Pilar Martínez Póvez, eh, Imagino que viene después, pero me resulta muy difícil pensar cómo vamos a averiguar todo esto. Dice... ¿Cómo llegamos a conocer? Hay varias. Empiezan a aparecer y entonces es el momento. A ver, eso. Eh, eh, es, el, sí, las es el momento. Por, por el chat, por favor. Si, o sea, si, si podéis las preguntas por el chat o si no, levantando la mano en reacciones para que vayamos. Somos muchas personas conectadas. Si empezamos a abrir todas el micrófono, no, no vamos a poder. ¿vale? Eh, es una, es una muy buena pregunta. Eh, es verdad que lo, y lo íbamos a comentar después en la consigna, pero, pero como ya surgió, la, la encaramos. Eh, en realidad, primero, es verdad que es muy probable que no tengamos esa información. A veces sí, la tenemos y es importante pensar en ella. A veces tenemos una partecita y a veces nos tenemos que imaginar una buena parte, pero... En realidad, el efecto, yo te diría que el efecto de, digamos, de ir al, al prejuicio o a dar por hecho como es el otro, ocurre precisamente cuando hacemos lo contrario, cuando damos por hecho o cuando eh, pensamos en una abstracción. Si nos tomamos el trabajo de pensar en a quién le estamos hablando, en qué puede estar sintiendo, aunque no lo sepamos a ciencia cierta, de hecho posiblemente nos sería difícil muchas veces eh, hablar de qué estamos sintiendo nosotros mismos, pero cuando nos tomamos el, el trabajo de, de pensar en qué puede estar pensando y sintiendo, qué, qué puede estar viendo, cómo es su entorno, qué es lo que dice o comunica, sin embargo, y después el que viene ahora que os lo contamos, qué escucha, de qué está rodeado, qué informaciones recibe, eh, aunque tengamos que imaginar una parte, seguro que nos acercamos muchísimo más y mejor a... Eh, cómo es esa persona. Nos obligamos a hacer una reflexión sobre algo que si no ni siquiera nos planteamos eh, con cierto margen de error que no implica un gran riesgo porque no vamos a dar por hecho eso. Lo que vamos a hacer es pensar una comunicación como si eso fuera así. Eh, no, no lo tenemos garantizado al 100%, por pero, pero tenemos una idea y hemos pensado en ello y eso nos ayuda muchísimo. Primero porque seguramente, si lo pensamos y si nos tomamos ese trabajo, nos vamos a acercar mucho. Y segundo, porque además lo que nos va a permitir es establecer una comunicación muchísimo más cercana desde el principio. Es como cuando nos miran a los ojos. Es decir, si nos miran a los ojos, si cuando nos hablan se dirigen a nosotros teniéndonos en cuenta, quizás no saben exactamente quiénes somos, qué sentimos, pero nos vamos a sentir más escuchados porque nos van a tener más en cuenta, porque van a estar intentando hablarnos a nosotros como personas únicas que somos y no como si fuéramos igual a cualquier otro donante. Entonces, esta es la idea de, del mapa de empatía. Vanessa, ¿querés sumar sí, algo? Yo quiero añadir, me parece, tres cosas, además de lo que están comentando en el chat Rocío e Ignacio, ¿no? que dicen, oye, podemos pensar en alguien que ya es donante... ¿No? Y, y de ahí ¿no? intentar trasladar su perfil a otro si nos vamos allí, o Ignacio dice, eso, imaginarnos como donantes, entonces ahí es, ponemos en marcha la, la, la empatía, y os diría que, que además, eso lo íbamos a dejar para el final, pero yo tengo, ahora ya en este despacho no, pero siempre tengo un mapa de empatía grande en formato A3 colgado allí ¿por qué?, porque me recuerda que cuando voy a ir a una reunión, lo importante es la otra persona y no lo que yo necesito. ¿no? Entonces es como un... Primero piensa, ¿no? va, va allí, ve allí y, y hace esto. Luego, segundo, es una herramienta viva. Es decir, voy a hacer el mapa de empatía de Javier. Yo lo hago con mi hija a veces. Cuando mi hija que ya es adolescente empieza y tal, y de repente... Uf. A ver, mapa de empatía. ¿Qué dice? ¿Qué, qué está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está...? ¿no? Entonces, me ayuda también a, pues eso, a, a no ser la madre que viene así de repente, sino intentar entenderla un poco mejor. ¿no? Tengo el mapa de Javier. Javier hace cuatro años ¿no? que colaboramos juntos. Pues su mapa al inicio lo tenía de una forma y luego según le voy, le voy conociendo, pues voy actualizando el mapa. Entonces, y hace más, que es lo que le hace sufrir, o por ejemplo, por eso antes he hecho una broma, al inicio decía, jo, tienes cara que, tienes que de cansado hoy, y le molesta que le diga esto, porque le recuerda que a lo mejor su hijo no lo ha dejado de dormir esta noche y tal, entonces sé sí, que esto es lo que le, le duele, entonces pues he dejado de decirle, sin embargo, cuando le digo, oye, hoy tienes buena cara, pues se pone feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas así que vas apuntando. Entonces, es una herramienta viva, o sea, no es una cosa que hago un día y ya está, es una herramienta viva. Es mejor hacer eso que no hacer nada antes de ir a una reunión también, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues voy, me ayuda a investigar sobre el donante, luego lo vamos a ver, o sea, el perfil que os he sacado. Hay personas que, que, como la persona que, que vamos a analizar ahora, sobre la que vamos a trabajar, no tiene mucha información personal, por ejemplo, entonces hay mucha información profesional sobre esta persona y poca personal. Pero hay otras personas que yo he llegado a saber que su hija lleva seis meses estudiando en una universidad de Estados Unidos y que le preocupa. O sea, es increíble la cantidad de información poniendo un nombre, un apellido en Google que puede salir sobre las personas. Entonces, bueno, hay cosas que dice y hace. Es bastante fácil, si la persona está en redes sociales, de más o menos saberlo. ¿no? ¿Qué escucha? Pues también porque va a ir compartiendo noticias en Twitter o va a estar... Entonces, bueno, hoy en día hay bastante información por ahí. Eh, ¿Un técnico de subvenciones, como puedo ser? Bueno, a veces también es bueno pues indagar ¿no? un poquito sobre, oye, cuál es la estructura del ayuntamiento, mirar si ha cambiado mucho en los últimos tiempos o no. Entonces, si vemos que ha ido cambiando el director general o la directora general cada seis meses, pues nos da pistas de que es un sitio donde a lo mejor hay cierta tensión o inestabilidad, o sea que y entonces esto genera algo, ¿no? Un sitio donde la gente lleva 10 años trabajando juntos y parece que viene y veis que sacan nuevos informes y sacan convocatorias distintas, bueno, pues es un sitio que puedes pensar que es alguien que está muy motivado por su trabajo, que se siente a gusto, que piensa que se le escucha cuando propone algo, porque la innovación no viene y la jefe que viene y te dice, oye, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay... Haciendo búsquedas podemos encontrar mucha información, o eh, no, con un desconocido también. Dice que es viral con gente con la que trabajas, con desconocido totalmente. O sea, al final, sucursal de banco. ¿Cómo te pones en su lugar? Bueno, pues oye, sucursales de banco. ¿De qué banco es? ¿Cuánto, ¿Cuántas fusiones de banco has sufrido? ¿Cuánta reducción de oficinas ha habido? O sea, es que o sea, allí, vamos, o sea, más fácil que un, una sucursal de banco para empatizar. O sea, es gente que vive en la incertidumbre permanente porque se ha reducido el 40% de las oficinas eh, bancarias en este país en los últimos ocho años. Eh, es un sector que no para de es que, que está despidiendo a todos los mayores de 50 años y contrata a gente muy joven con poca formación, y la gente que te atiende ha recibido tan poca formación que les estresa porque no saben contestarte. o sea que Allí, bueno, es, es fácil, o sea, no, o sea, no es fácil, pero hay que, bueno, si pues investigas sobre el sector, investigas sobre el barrio en el que está o la ciudad en la que está, vas mirando un poquito. No, no es tan complicado. Me has puesto un, <ríe> un reto fácil con la sucursal bancaria, ¿vale? Entonces, eh, eso, a lo mejor ya me, me he enrollado pero eso sí. O sea, herramienta viva, es bueno tenerlo allí para acordarnos ¿no? que estamos hablando con personas y, por supuesto, hay una parte que, que es más imaginación que otra cosa, pero también hay, bueno, datos bastante, bastante reales que nos ayudan a entender qué es lo que esta persona puede, podría estar viviendo, ¿vale? Javier. Eh, sí, eh, quería sobre... El tema, por ejemplo, de la sucursal bancaria, primero pensemos en que es una persona de esa sucursal bancaria, eh, que algo de información tendremos sobre qué cargo desempeña, a qué se dedica eh, y una serie de cosas más. A después lo que dice Vanessa, dice, bueno, es un caso fácil, en general lo que pasa es esto, que si nos ponemos a pensar, no es que sea fácil, pero tenemos información y repito, si no eh, la podemos eh, más o menos imaginar y aunque sepamos que no es una... Eh, verdad absoluta, eh, sí que nos va a ayudar a, a comunicarnos de una forma más cercana y a entender mejor al donante para ponerlo en el centro, que es de eso de lo que se trata. Al final, eh, la cuestión es que el protagonista, la protagonista de lo que vamos a contar, no seamos siempre nosotras, sino que sea la persona que nos va a escuchar que nos pongamos de su lado para contarle, para hablarle de las cosas que hacemos, de los valores que tenemos, eh, de, del sentido de lo que hacemos y de, y de para qué, eh, de una manera que esté orientada a las cosas también que le importan, al momento en el que está, al lugar desde el que nos escucha. Porque, porque es lo que haríamos eh, en, una, en una entrevista personal si podemos tenerla entender a quién nos dirigimos y en el momento en el que nos estamos dirigiendo a esa persona y la tenemos delante eh, nuestro discurso nuestra manera nuestro tono incluso se va a adaptar un poco sin cambiar nada sin, sin ser otros eh, hablando desde lo que tenemos para hacer y hablando desde nuestros valores y, y desde nuestro propósito pero lo vamos a adaptar como adaptamos nuestro tono y nuestro lenguaje a cada vez que tomamos un café con una persona distinta a la de antes lo hacemos todo el tiempo lo que decimos es Tengámoslo en cuenta también con los donantes, porque resulta que también son personas que no son abstracciones y que lo que desean es eh, que las tratemos así. Y además es la manera de que eh, nuestro mensaje llegue y podamos hacerlo eficaz. Eh, nos queda, Vanessa, estás compartiendo el documento sí. de trabajando en el mapa de empatía. Nos, nos está faltando eso. Pero si, si te parecen los peinings, si parece os vamos a poner ya, porque si no vas. A no, pero nos falta que escucha. Nos falta que escucha, perdón. no Nada, lo pasamos un poco rápido porque lo mencionaste, eh, que tiene que ver con eso. Entonces, el cuarto será que escucha, qué información escucha, que el... Vanessa lo estaba describiendo, ¿no? ¿Qué recibe? ¿Qué medios consume? Eh, ¿Qué opinan la gente que los rodea, sus jefes, sus amigos? Al final, ¿qué tipo de información o de opinión condiciona también lo que esa persona puede hacer? Muy bien. Sí, os vamos a poner ya porque en cuanto nos pongamos con un ejercicio práctico, os va a resultar muchísimo más fácil entender esto. Yo descubrí esta herramienta hace unos años y de verdad a mí me resulta muy útil en mi vida diaria también y para relacionarme con donantes más. ¿no? Entonces, vamos a practicar con un caso concreto. Y vamos a practicar con Francisco Fernández, que es el director de la Fundación GMP, que supongo que, que, que algunas de, de vosotras lo conocéis ya, que es también el responsable de responsabilidad social corporativa de GMP. ¿vale? Eh, entonces, esto es un perfil que he sacado en, en, bueno, en un ratito de investigar en Internet. ¿vale? Eh, Francisco no sabemos su estado civil, la verdad es que es alguien que es muy discreto en, en redes sociales. También tiene un nombre y apellido como, como muy común, ¿no? que a lo mejor nos buscáis a Javier, Siedleck y, y a mí, pues nos encontráis más fácilmente que a Francisco Fernández, pero, pero, pero bueno, eh, no, no hay mucha información personal. Eh, debe de estar cerca de los 50, por cuando empezó a trabajar, terminó de estudiar y demás. Valores... Valores que, que le importan son la honestidad, la tolerancia y el respeto a, lo, a los demás. Y eso lo he sacado de varias entrevistas que ha dado a Fundación Seres, a Corresponsables y demás. A nivel de aficiones, parece que le gusta mucho la bicicleta y el club de fútbol de Alcobendas. Y eso lo sé porque son grupos que siguen en, en Facebook, allí sí que es público. Es gallego, vive en Madrid, pero es gallego, de Nigrán. Bueno, a lo mejor alguna ONG gallega, cuando se de un, dirija a él, pues puede aprovechar esta información también, ¿no? Si vamos a organizar una carrera ciclista benéfica, pues es una persona que, que, que nos podría interesar. A nivel de experiencia profesional, lleva más de 27 años en el tercer sector. 12 de ellos ha estado primero en una ONG de cooperación se llama Ayuda en Acción, en temas de eventos, empresas y demás. Y desde el año 2008, es, es el director de la Fundación GMP y desde el 2011 es el responsable de sede también. ¿no? Es también vicepresidente de la Plataforma Española por el daño cerebral adquirido. Esto es algo importante que, que resaltar. Tiene, tiene un perfil muy curioso. ¿no? Es también, ha sido también director durante nueve años del Festival Internacional de Magia Solidaria de Murcia que se llama Grandes Ilusiones, ¿vale? Es experto en responsabilidad social, en captación de fondos, sobre todo en fundraising corporativo y organiza organización de eventos solidarios, y en administración y dirección de fundaciones. Es un ponente habitual de la Asociación Española de Fundraising, docente en varias universidades y cursos y demás. ¿no? O sea, es alguien que parece que, que, de, que, que, bueno, que controla algo de lo que estamos hablando hoy. Dentro de su trabajo de la Fundación GMP, la misión de la Fundación es mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido y de sus familiares en España. Desarrolla esta acción social colaborando directamente ¿no? con otras entidades y tiene una entrevista en la que es muy interesante lo que dice y él pone en marcha, la, pone en práctica la empatía, parece, incluso siendo él el donante, digamos, porque escucha atentamente a las entidades con las que colabora para incorporar sus puntos de vista a, a los planes de acción de la Fundación GMP. ¿no? Entonces, bueno, es alguien que la, la escucha activa, la empatía, parece que que la lleva hasta hasta el trabajo ¿no? y están interesados en la fundación GMP en fortalecer las capacidades de las organizaciones que trabajan con los colectivos a los que se dirigen ¿no? en temas de planificación, comunicación y fundraising. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que conoce muy bien el sector, ¿no? que sabe muy bien que hay muchas entidades que siguen teniendo que mejorar o avanzar ¿no? más en planificación, en comunicación y en captación de fondos. ¿no? ¿Dónde he encontrado esta información? Google, Francisco Fernández GMP, perfil de LinkedIn, entrevistas en medios, web, memorias de la Fundación. Le he dedicado yo Es mi trabajo, con lo cual a lo mejor soy, soy rápida, media horita, que a lo mejor una persona que empieza justo porque tiene que dedicar dos o tres horas. Pero ya sé que a, que, a, que a Francisco le gusta el fútbol, está muy implicado, porque además es vicepresidente en una plataforma de daño cerebral adquirido. Eh, es como muy polifacético, ¿no? porque tiene mm, eventos, le gusta la magia, le gusta el deporte, bueno. Aquí me da ya algunas pistas de a lo mejor por dónde lo, lo puedo coger. ¿Vale? A ver en el chat si hay algún comentario. No, es que no tiene casi, claro. Eh, o sea, no tiene, yo su Twitter no lo he encontrado, Facebook está muy, muy privado, no comparte casi nada, y LinkedIn hay mucho, efectivamente. ¿no? Eh, entonces, efectivamente, o sea, la vamos, Internet nos ayuda mucho con esto, y este es el, el perfil, ¿ok? Os lo vamos a compartir por el chat. No sé, Javier, ¿lo haces tú o lo hago yo lo de compartir por el chat? El documento, ¿no? Sí. ¿Quieres que lo haga yo? Eh, sí, si lo comparto yo. Sí, vale. Entonces, ahora os vamos a mandar de forma aleatoria... Enlace. Perdón. Sí, si lo puedes descargar también y mandar en adjunto, yo creo que mejor, porque a veces, a veces es difícil acceder al... Ah, no, mira, ya hay gente entrando. Eh, entonces, os vamos a mandar a grupos de forma aleatoria y cada grupo... a, a salas, perdón, se llaman. A, y, y cada sala va a dedicarle ocho minutos, os avisaremos cuando quede un minuto, Ocho minutos a cada uno de estos cuatro apartados que vimos al inicio. El que piensa y siente, que dice y hace, que ve y qué escucha. ¿Vale? Vais a tener, como tenéis este documento, tenéis el perfil de Francisco y aquí la idea... Pues eso, sabemos que, o sea, es, bueno, intentar empatizar e imaginar qué es lo que le puede estar pasando en cada uno de estos apartados, ¿vale? No hay una respuesta correcta o incorrecta, no es un examen, no hay, ¿no? Es simplemente vayamos a ver cómo poniéndonos empáticos somos capaces de rellenar este mapa de empatía y luego volvemos al grupo grande y nos, y nos, y lo ponemos en común, ¿vale? De, Ojo, escuchar bien la, las instrucciones. Las salas 1 a 5 ahora pueden entrar al Menti y compartir con el resto, que ahora comparto pantalla, qué piensa y siente Francisco. ¿Habéis sentido que había suficiente información como para, no. podéis hacer contradicciones, como para hacer algo con, su, con él? Vale, entonces del grupo 1 a 5 os vais compartiendo qué piensa y siente Francisco. Es una persona empática, exigente consigo misma, sensibilizada con causas para necesidad mejorar. Aquí habéis hecho más un, un, un perfil de Francisco que contestar a qué piensa y siente. Francisco piensa y había que, que, que meterle el enfoque muy de... Eh, bueno, soy una ONG que me va a acercar a él para solicitarle colaborar, ¿no? A ver si nos van saliendo más, más resultados. Vale, recordar que aquí cómo piensa y siente esta persona acerca de sus tareas. Vale, gracias. ¿Puedes cerrar la puerta? Le preocupa de su entorno y de su trabajo, ¿no? Vamos viendo. Falta de información. Pues con la presente, hemos planteado que, dividió a, debido a su carrera, puede sentirse capaz de colaborar y, por lo tanto, se podría ofrecer algún tipo de comité colaborador para traerlo. Es una persona solidaria, siente que es necesario compartir su... Hay tiempo. varios comentarios acerca del tiempo, de que hay poco tiempo. Bueno, lógicamente, con un poco más de tiempo trabajaríamos de forma más extensa, pero con el que tenemos es suficiente para el ejercicio, para hacer la práctica y para lo que necesitamos sacar de acá, que es esta experiencia de ver cómo funciona, que es lo que nos interesa más que el resultado, que también va a ser interesante. En todo caso, eh, sobre hasta donde hayan llegado va a ser valioso, con lo cual compartámoslo, lo vamos haciendo, enfocando en las preguntas. Como decía Vanessa, en este caso es qué piensa y siente. Seguro que salieron estas cosas y, y nos vamos entrando en cada uno de los cuatro momentos, la idea es esa. Vale, y aquí es importante, además, que igual que veíamos eh, generar confianza al inicio, si es la primera vez que lo hacéis, pues seguramente eh, bueno, pues habrá dudas, habrá de todo. ya la décima vez de hacer un mapa de empatía, pues lo tendréis más, más controlado. ¿vale? Eh, esta respuesta me, creo que está, está muy bien enfocada. Dice, piensa sobre las necesidades de las personas con discapacidad Siente que tiene que hacer algo por mejorar las condiciones de vida de estas personas y sus familiares. ¿no? Preocupado e implicado por temas sociales, trabaja en equipo, sumar es más, sensibilizado con el colectivo de la discapacidad, persona accesible. Yo, por ejemplo, diría así, cómo piensa y siente esta persona acerca de sus tareas con su equipo. Yo he visto el, el, el perfil que tiene, creo que es una persona que, que debe estar pensando que necesita motivar al máximo a su equipo que no se desanimen, ¿no? O sea, debe estar pensando en cómo motivar, animar, ilusionar, seguir ilusionando a su equipo a pesar de seguramente posibles recortes. GMP, eso no lo había, no os lo había puesto en, la, en, la, en el perfil, un poco apuesta. GMP es una empresa que gestiona eh, eh, bienes inmobiliarios en base a un patrimonio, a fondos patrimoniales. ¿no? ¿Esto qué significa? Que seguramente cada crisis... Cada crisis, ahora la guerra de Ucrania, la crisis del 2008, afecta muchísimo los recursos disponibles luego para la fundación. ¿No? Porque si el inmobiliario, pues no, si ya no se vende tanto, pues ellos tendrán, tendrán menos recursos también, ¿no? Y si según las inversiones que tuvieran, tal y como parece que está cayendo la bolsa y demás, yo no tengo inversiones en bolsa, pero como trabajo con muchas empresas y muchas fundaciones, pues los sigo un poquito, aunque no entienda mucho, para, para saber también cuando llamo una empresa en qué estado están, porque si no paran de bajar sus acciones en bolsa, pues seguramente no estarán muy bien, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es importante, ¿no? ¿Qué le preocupa de su entorno y trabajo? Pues ahora mismo con la COVID, pues le puede preocupar que sus compañeros y compañeras eh, se contagien, que, que, no sepa, que sea difícil poder conciliar ¿no? el trabajo con la vida personal si les están haciendo teletrabajar y no saben si sus casas están adecuadas ¿no? y adaptadas para poder, para poder trabajar de todo esto y además pues también se pensará ¿no? que las personas con discapacidad estarán sufriendo mucho más de las normas de aislamiento que a lo mejor una persona que no, que no, que no tiene discapacidad, Pensar a que las personas con discapacidad, que parecía que ya se estaban empezando a visibilizar muchísimo más, pues con este repliegue, ¿no? En casa, en recortes y tal, pues a lo mejor, ¿no? Hay que hacer algo para que no se olvide, ¿no? De la discapacidad y que no estemos solo pensando en un tipo de, de pobreza energética, por ejemplo. Bueno, pues hay... Cosas así que, que pueden ser interesantes. ¿vale? Volvemos al Menti a ver qué ha puesto, que con su posición ayuda a la sociedad, abierto a estudiar. ¿vale? Eh, ¿Alguna duda sobre, sobre este apartado más? ¿Os ha convencido un poquito lo que os he contado? ¿Os ha dado alguna pista sobre cómo deberíamos de, ¿no? de pensar en este que piensa y siente? Aquí lo que es importante es que no estamos haciendo un perfil de, ¿no? de, de Francisco, si es empático, si no sé qué, estamos intentando eh, meternos, en este caso, en su cabeza, a ver qué piensa, y más en sus emociones, a ver qué puede sentir en relación con su trabajo. ¿vale? Vamos al siguiente, los grupos… Eh... o alguien quiere comentar, perdón, alguien quiere comentar algo sobre este qué piensa y siente. Puedes levantar mano a ver el chat. Y ganas de mejorar. A ver, vimos que siente compromiso y ganas de mejorar la vida de las personas con una capacidad. Vale. Perfecto. Hay gente que dice que estuvieron bien con el tiempo asignado. <risa> Esto siempre pasa. Hay personas que en dos minutos lo tienen y otras que necesitamos más tiempo para pensarnos las cosas. Vale. ¿No queréis comentar nada? ¿No hay turno de palabra? Pues, ala. La siguiente, entonces, de las salas 6 a, a... ver si lo encuentro. Que no lo tengo aquí. 6 a 10. Gracias, Javier. ¿Qué dice y hace? ¿Vale? Pensando con estas preguntas que os pueden ayudar, ¿cuáles son las motivaciones o tareas de esta persona a la hora de realizar su trabajo? ¿Qué podría decir? ¿Qué hace? ¿A qué desafíos se enfrenta esta persona? ¿Qué teme que suceda? Os diría, los grupos 6 a 10, ponernos lo que tenéis del mente. Perdón, perdón, perdón. ¿eh? ¿Sí? Es el tercero, el que dice y hace está desordenado. Sería el 11 al 15, creo. Seguramente lo saben ustedes mejor que yo, pero el orden que dimos es... Eh, bueno, vamos, voy a ir al documento y lo digo porque para no liarnos, perdón. Sí, es que... Sí, pero, eh, o sea, es a las 6, sí. sí. Vale, qué dice y hace, perdón. Sí, el orden era... Vale, está bien, de 6 a 10, qué dice y hace. Sí. Sí. perdón, Marisa. Nada, nada. Vamos, los grupos 6 a 10 en el Menti, ¿qué dice y hace? Y el resto. ¿Vemos el Menti? Sí, está aquí. ¿No lo veis? No, no, compártenos, luego pon eso. ¿No está? Estábamos viendo, ahora sí, ahora sí. A ver. Y el resto, si queréis aportar ideas en el chat, todo vuestro. Vamos, grupo 6 a 10, que hemos visto que había mucha gente allí. Si alguien lo quiere comentar con el, por el micrófono, que, que levante la mano o que nos lo diga, y lo hacemos. Espera, voy a dejar dos segundos aquí, ¿sí vale. Ok, gran coherencia. Estamos en qué dice y hace. No, no, no, perdón. Está implicado con sus ideas, es una persona que empatiza con la causa y está muy involucrado. Lidera un equipo de personas con el fin de lograr la misión. Conoce las entidades personalmente porque quiere ser coherente. Con motivación, apoya a colectivos, siendo proactivo y empático. Observa, escucha, apoya a colectivos del sector, reparto de oportunidades. Tiene como desafío repartir oportunidades para entidades del sector, que tiene un comportamiento empático, de escucha amplio, discurso actitud muy social. Le motiva a conocer bien a sus entidades y capacitarlas para cumplir su misión, tiene vínculo a nivel personal con el mundo de las discapacidad. quiere contribuir a nuevos proyectos. Muy bien, ¿qué es lo que creéis que le motiva? Para ir a contestar a, a, a cada una de las preguntas, ¿qué creéis que le motiva a la hora de realizar su trabajo? Podéis entrar todos al Menti si, si queréis ir poniéndonos. ¿Qué, ¿Qué puede motivar a Paco cada día para levantarse y irte hasta, hacia la Fundación GMP para, para hacer su trabajo? Podéis abrir micrófono. Uno por uno. ¿O qué os motiva a vosotros? Vamos a intentar hacerlo al revés. ¿Qué os motiva a cada una de vosotras para, para ir por la mañana al trabajo? Hola. Por levantarse pronto. No te oigo, perdóname. Por levantarse pronto y a trabajar. Claro, muy bien, Pues levantarse pronto es una, una buena motivación. ¿Qué más? Eh, Miriam Ayala, que te veo por aquí. ¿Qué puede motivar a, a Francisco para, para ir a trabajar todos los sí, días sí, sí. en función de su perfil? Miriam, puedes abrir yo. el micrófono. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí. sí. Mira, yo, yo... No, ahora ya no te escuchamos. A ver, ¿ahora? Ahora sí, no sé, sí, se me ha, me ha ido. Mira que he perdido el Melty, pero bueno, que os digo, os digo un poco la, una motivación que es que tenga algún, que lo hemos comentado en el grupo que me ha tocado, eh, una motivación personal, que tenga, como sabemos, tenemos poca, poca información personal, pero seguramente tendrá algún conocido, familiar, amigo, alguien eh, que vive la discapacidad o algún tipo de... De, ...de situación de, que cubre un poco estas, estas fundaciones y estas asociaciones. Entonces, quizás su motivación es bueno, ayudar y mejorar eh, la, la situación que él mismo la, la vive. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Que bueno, sí, que puedo... iba a comentar que, que concretamente es, es mi caso. ¿no? El, nosotros, nuestra, nuestra fundación la, la iniciamos precisamente por la, una experiencia con, con nuestro hijo... Y, y ese quizá es lo más, es la es la motivación más importante, ¿no? Saber que, que bueno, que estás intentando mejorar la vida y la, la, la calidad de vida de, de gente como tu propio hijo, ¿no? Entonces es, es importante. Muy bien, bien muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Habéis puesto muchas cosas en el, en el chat, lo que puede motivar es presenciar que sus objetivos se van cumpliendo poco a poco, totalmente. Entonces yo os diría, intentando pensar en, en, en, en Francisco, creo que hay, pues que trabaja para una fundación ¿no? que tiene un impacto directo y que mejora la, la vida de, de muchas personas con las que colaboran, yo, por ejemplo, tendría una curiosidad en una reunión con él, es preguntarle por su relación con el daño cerebral adquirido, que me parece que antes no estaba dentro de la fundación GMP y ahora sí está y es vicepresidente, con lo cual entiendo que, que, bueno, deberá haber algo, ¿no? A lo mejor allí más personal, como decía la compañera antes. Pasión por mejorar y contribuir en el mundo. Yo creo que también en qué dice y hace, si pensamos en qué dice en interno, y puede estar diciendo a su patronato que aunque la crisis haya afectado al negocio, es importante mantener el nivel de las donaciones que se estaban haciendo hasta ahora, que no podemos recular ahora ¿no? cuando hay cada vez más necesidades, porque parece una persona ¿no? Como muy, muy comprometida con esto y que parece que está realmente luchando ¿no? para poder seguir mejorando las colaboraciones, que teme que suceda, que se recorten. ¿No? Que se cierren muchas ONGs porque no son capaces de, de seguir manteniendo ¿no? El, eh, la financiación. Aquí intentar pensar también en, en cómo esto le, le puede afectar a él. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dice y qué hace en interno? No paran de llegarnos solicitudes, ya no sé cómo dar abasto. Necesitamos refuerzo. Y ¿No? pensando en cosas que, que vivís vosotras, también lo, seguramente lo vive él, ¿no? Al final, aunque estamos en el Banco Santander, pues hay recortes, hay falta de recursos, hay muchas cosas. Pasamos al siguiente, ¿vale? Que he visto que había alguna mano levantada, pero si no, no vamos a, Terminamos allí y luego volvemos a hablar si, si nos queda algo de tiempo. Luego vamos, el siguiente grupo, compañero Javier, eh, ¿lo tienes tú por allí? ¿O lo tengo yo aquí? El qué perdona, eh, que se me cortó. Del 11 al 15, ¿qué ve, no? ¿Y el siguiente? ¿Qué ve? Eso sí, eso es. Eso, eso. Entonces, que ve? Intentando pensar en esto, ¿no? ¿Qué hay en el entorno de esta persona? ¿Qué tipo de cosas le rodean? ¿Vale? O sea... Ah, sí me corta. Entonces aquí igual, quien tenga el Menti que lo haga por mente. Hay que avanzar en el Menti, Vanessa. Sí. ¿Qué ve? Que hay muchas necesidades dentro de la discapacidad y mucho campo en el que trabajar. Parón de actividades de las personas con discapacidad por la pandemia, dificultades y necesidades de los universitarios. Muy bien. Dada la situación que ocupa, tiene que tener mucha información del entorno, al corriente de lo que ocurre, así como lo que recibe de las propias organizaciones con las que trabaja, vale para ver muy bien. Sectores desfavorecidos, gente agradecida, empatía, compromiso, relaciones fuertes, distintas áreas... Niños y niñas y familias con necesidad de atención temprana, posibilidades de las entidades, necesidades actualizadas en temas de discapacidad, enfoque naturaleza y social. de cómo poder ayudar a personas con discapacidad y cómo poder conseguir fondos para seguir ayudando a este tipo de personas. Vale. Yo, a ver en el chat, que no lo veo ahora. Vale. Les diría también de eh, que... Que, la, que las dos crisis que estamos viviendo, ¿no? tanto la pandemia como la guerra, eh, está cambiando el enfoque de bastantes donantes. Hay prioridades que están cambiando. Eh, ve que efectivamente ¿no? hay muchas eh, entidades que han parado sus, sus actividades y, y no, no tuvieron tiempo, no supieron eh, adaptarse suficientemente rápido a las nuevas obligaciones, necesidades que conlleva la, la pandemia y la guerra también, que ha parado muchísimas cosas a nivel de inversiones, de nuevos proyectos y demás. Eh... Ve que efectivamente yo creo que, ¿no? que hay unas entidades en un plena inclusión que están ¿no? siempre intentando eh, mejorar y reinventarse y seguir avanzando y aprendiendo. La activación de actividades culturales y deportivas, nuevas necesidades de entidades sociales, hay muchas entidades de diferente índole dentro de la discapacidad. Sí. Acceder, identificar, muy bien. ¿Queréis comentar algo más? Pues hala, pasamos al siguiente. Entonces, el último que era, ¿qué escucha? ¿Qué información escucha esta persona y sus compañeros, medios de comunicación, jefes, amigos? No sé si en el que ve también eh, está, bueno, pues que hay, que, hay, que hay más sensibilidad hacia o más reconocimiento ¿no? de la necesidad de, de facilitar una vida independiente a las personas con discapacidad. Allí también vosotras que sois más expertas que yo en, en cómo estáis ¿no? en dando una mejor intervención, pues también esto yo creo que es interesante, que vea a nivel de, de, de, de mejorar la atención ¿no? de, las, de las personas. ¿Qué escucha entonces? De vosotras, pero también de, de su entorno, un entorno que puede estar o no sensibilizado con el tema, que puede estar o no preocupado por la discapacidad del daño cerebral adquirido, pensar un poco qué puede escuchar de su comité de dirección, ¿no? de sus superiores o superioras, ir pensando en eso. ¿Y el va a avanzar? No vemos el menti en la pantalla compartida. Vale. Ahora deberíais, es que hay... tengo cierto retraso. Ahí sí, ahí sí. Escucha mucha información muy diversificada conozca muy bien, ¿vale? Informes sociales sobre vulnerabilidades. Dificultad de la inclusión. ¿No creéis que escucha también cosas? Bueno, voy a esperar si alguien lo ha exponeado, pero cosas negativas también. Pero ahí con la con toda la, yo qué sé, con toda la gente que está durmiendo en la calle. ¿Crees que esto es una prioridad? ¿Suficientes recursos públicos tienen como para que además las fundaciones empresariales también se metan? No es lo que pienso yo hoy, eh, que nadie se enfade. Estoy <ríe> intentando entender su, su entorno. Mucha enfermedad, muchas muertes. ¿Creéis que puede, que puede escuchar esto que os he dicho? Va. Personas con discapacidad ya, ya están súper incluidas. Hay otras necesidades más urgentes. ¿No? ¿Soy solo yo que me lo imagino? Fátima dice que sí, así con la cabeza. Sí. ¿Qué más cosas creéis que escuchan? Hay que hacer más con menos. Y es que mejorar el impacto de nuestras inversiones, pero no, no vas a tener más fondos. escuchar a los jóvenes sobre nuevas formas de relación social e impactar en este sector. Eso es interesante también, lo de que escuchar a los jóvenes sobre nuevas formas de relación social y impactar en este sector. ¿Más publicidad en nuestras acciones de RS, redes sociales? No que, sé quién lo haya puesto. ¿Quién ha puesto más publicidad a nuestras acciones de RS? El menti es anónimo, con lo cual no puedo obligar a nadie a contestar, pero ¿Rs es redes sociales o es otra cosa? Nos quedaremos con la duda. Vale. ¿En el chat hay algo más? Han contestado sí? por el chat responsabilidad social. Ah, de responsabilidad social, vale. <ríe> Gracias. Debe leer la verdad de Murcia, que colabora con ellos. Muy bien. También escuchar a los proyectos conseguidos, las acciones positivas de los demás, responsabilidad social. Gracias. Yo lo imagino escuchando la radio, deportes, muy bien. Incertidumbre respecto al futuro. Se cuestionan las prioridades, como dices. Será este sector con las necesidades. Muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Algo más sobre, sobre esto? ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, os vayáis al menti todavía. Vamos a seguir. Nos quedan, si, si, si os fijasteis, hay otros dos apartaditos a, abajo que hemos man, mente, ah, mantenido el, la palabra en inglés, pain, que es como dolor, eh, ¿no? sufrimiento, y gain, que es lo que lo que ganamos, el premio, lo que, lo que nos, nos motiva. ¿no? En los pain, todo lo que duele está, bueno, a qué desafío se enfrenta esta persona, qué teme que suceda. O sea, el lado más, ¿no? más oscuro, digamos, de lo, que, de, lo que, de lo que puede ser su trabajo, su función. ¿no? Y en el gain está, oye, qué necesita esta persona para tener éxito, ¿no? cómo lograr sus metas. Un ejemplo de pain, eh, pues uno que os he dicho antes, ¿no? De que, pues a lo mejor... Le tiene que decir a una organización con la que está colaborando que este año no, porque no hay recursos suficientes, ¿no? O sea, eso es algo, que yo, ¿no? Muchos donantes, yo de hecho tengo, tengo un mapa de empatía de un par de donantes que me ha atrevido a pedirles hoy y me lo rellenas con, no siendo tú. Y entonces es muy interesante, ¿no? Te dice a mí lo que más me duele es siempre tener que decirle que no a alguien. Y se lo tengo que decir 20 veces a la semana porque me escriben 20 organizaciones y nosotros no recibimos solicitudes directas. Bueno, pues esta, esta mujer cada semana les hace eso. ¿Qué ha hecho, por ejemplo? Pues ha creado un portal en el que... O sea, cuando le llega una solicitud, la ONG va directamente a una especie de autotest de pum, pum, pum. Ah, pues no, no encajas aquí, no me mandes tu solicitud. Porque así se ha creado, bueno, una primera barrera de no tengo que decirle que no a 20, sino ya solo a 2. ¿no? En el game eh, ¿qué estaría? Pues cómo lograr sus metas. ¿Qué necesita esta persona para tener éxito? Pues una ONG que trabaja fenomenal, que está totalmente alineada con lo que hacen, que, mejor, que tiene mejor impacto que otros, una metodología que le gusta más, que está más alineado con lo suyo. Esto sería su game. Entonces, como nos queda poquito tiempo, os voy a decir que, que cada una intente entrar al Menti o al chat, lo que os sea más cómodo, y nos ponga un pain para Paco. En caso personal, de este tipo de personas, no poder ayudar todo lo que le gustaría, totalmente. Y más cosas? Perdón, el, el, lo de lo de planning, todo eso, lo manual de ver o no? Sí, luego os pedimos una. Que nos digáis una cosita, luego os mandamos vale. unos deberes. ¿Vale? Vale. Gracias. Nada. No saber dónde parar su dinero, que no existan suficientes fondos, le pueden tachar de favoritismos, que la Fundación no consiga. Esto es un muy buen pay, no lo había. No tenía ahora mismo en la cabeza. Que la Fundación no consiga sus metas por falta de recursos, total. Los cambios económicos en la sociedad, denegar donaciones, malversación de fondos de una entidad que apoya. Cambio en las tendencias de generosidad de las personas ante crisis económicas. No me permita ayudar suficientes total. No puedo dar respuesta a todos los problemas. Vale. La investigación sobre la enfermedad. Vale. Pues efectivamente. O sea, cosas que... ¿No? Es como que lo, que lo que nos duele a nosotros, que nos digan que no, pues a él le duele que no, los cambios y ¿no? como también hay que pensar en, en este otro lado. ¿Y qué creéis que le ¿no? que para él es una cosa que le ayuda a lograr sus metas, que le facilita el trabajo, que es su sueño casi? ¿no? O sea, lo que hace que pff, cuando me llega una ONG o alguien de mi patronato con esto, soy la persona más feliz del mundo. Reconocimiento. Sentir pertenencia a los proyectos que apoyan. Vale. vale, casos de vidas mejoradas, cubrir necesidades, satisfacción, conocer resultados del proyecto, en proyectos innovadores. O sea, aquí hay varias cosas que están muy en proyectos con impacto, ¿no? O proyectos con entidades que miden bien el impacto. Poder ver al cliente final disfrutando y aprovechando los recursos que han facilitado, eso seguro. Ver los resultados conseguidos, visibilidad de los colectivos a los que apoya, mejora la calidad de vida, visibilidad. Yo imagino que también para él, cuando de repente alguien de su patronato le dice oye, conozco a esta empresa y está interesada en hacer algo contigo no para captar, porque parece que es alguien que le usa mucho los eventos, Organizan muchas cosas. De hecho, GMP de, desde hace años tiene un, un torneo de pádel solidario, ¿no? Me parece. Y ¿no? que se le acerque una, un, alguien en su patronato y le diga, oye hay una empresa de deportes que está interesadísima en hacer un evento conjunto. ¿no? Entonces, es como ¡Oh! una oportunidad para poder hacer algo sí que yo tenga que poner dinero y poder llegar a más gente. ¿no? También estas cosas, no colaboraciones así más más... Vale, genial. Perfecto. Muy bien. Pues a ver, ahora volvemos a esto. Ya lo hemos puesto en práctica. Ya hice un poco de spoiler antes, pero os lo, os lo quiero recordar, ¿no? O sea, yo recomiendo tener uno impreso en grande siempre a mano, o si sois más de libretita o más de, yo qué sé, de PowerPoint, pues tenerlo ahí. Pero tener uno impreso allí nos sirve mucho. Vais a hacer también con vuestra madre, con vuestro padre, ¿no? Tenerlo allí para lo que queráis, pero ir intentando hacerlo. Luego lo podéis contrastar con gente que, con la que tenéis confianza. Puede ser también, o sea, es muy útil también hacia adentro. O sea, con vuestros usuarios, con vuestros trabajadores, trabajadoras, o sea, es muy útil hacia adentro también, ¿no? Y luego contrastar, que de repente vos decís, bueno, pues mira, yo pensaba que a ti te dolía esto, o que tú pensabas y sentías eso, y en realidad es otra cosa. También es un buen ejercicio. Hacer uno por cada persona con la que te vas a reunir, contactar o con cada perfil de donante si sois más de convocatorias sin haber hecho el contacto previo, cosa que no deberías de volver a hacer desde que sabéis que hay un ciclo de donante y que es importante intentar conectar con las personas. Yo soy pésima haciendo convocatorias de fondos públicos, no es lo mío. Cuando he conseguido fondos públicos es cuando antes he ido a ver al director general, luego al técnico, y que me han ayud ayudado mucho a enfocar mi propuesta. Porque si no, pues no sé, soy... Pero cuando he hecho este contacto, y a la mayoría no suele funcionar así, ¿no? Cuando ya la persona que va a leer el proyecto te ha dicho, mira, es que claro, cuando pones esto, en realidad nosotros estamos buscando no sé qué. Entonces, allí apuntas las palabras que le gustan más o lo que tal, y enfocas tu proyecto, no otro, sino el tuyo, hacia esto. Míralo y actualizado antes y después de reuniones, llamadas, etcétera. Supongo que hacéis actas, resúmenes de reuniones, eh, tenéis notas sobre lo que, ¿no? lo que estáis haciendo con cada administración pública, empresa, asociación de profesionales, pues el mapa de empatía debería de estar también aquí. ¿no? ¿Por qué? Porque os va a ayudar a recordar datos importantes sobre la persona, a enfocar... Por ejemplo, si supiéramos que, que Paco es del Real Madrid el día que el Real si tenéis una reunión al día siguiente que el Real Madrid ha perdido contra no sé quién, bueno, a lo mejor es, <ríe> si fuese el director de Fundación Exit, que es mi ex jefe, a lo mejor que él es del Barça, no es un buen día para reunirse con él, yo cambiaría la fecha de la reunión, si vais a verle un día después de que haya sido derrotado el, el Barça. Yo lo cambiaría. Cuando sabes, entonces esto es igual, ¿no? Recordar datos importantes, que su mujer o ella, si es una mujer, estaba embarazada. Pregúntale, oye, ¿cómo va el embarazo? para cuándo es? Bueno, pues generemos relaciones. Nos ayuda a enfocar mejor nuestras preguntas, nuestras dudas. Hemos visto que Paco está preocupado en formar en planificación, eh, fundraising y comunicación a las ONGs con las que trabaja. Bueno, pues a lo mejor en una reunión podemos decir, le estamos dando vueltas a cómo mejorar nuestra comunicación con esto. ¿Tienes alguna idea? Porque es alguien que parece que está muy dado a compartir. Entonces, Y esto también siente que de repente forma parte de vuestra posible actividad. ¿no? Acordarte de practicar la empatía. O sea, Básicamente tener el mapa y tenerlo ahí pues te ayuda a acordarte que no es solo un neurocompacta, sino que también es una persona. ¿no? Te obliga a investigar sobre el donante. A estar mirando de dónde viene, dónde está, qué hace, por dónde se mueve, qué cosas le interesan y al final pues a poder llegarle mejor, ¿no? Entonces, eso que os decía, ¿no? Es tan importante como el acta de una reunión y aunque ahora tengáis unas caras de madre mía que nos han contado estos, no sé cómo lo voy a aplicar, cuanto más lo practiquéis, más útil os será, de verdad. O sea, no, no estamos para vender o no ganamos dinero por pasaros una plantilla de mapa de empatía que hay por todas partes, estamos realmente porque es una herramienta que os ayuda a recordar que la captación de fondos es establecer relaciones, que en toda relación hay otra persona, y que si la ponemos en marcha con empatía, con transparencia, y somos capaces de generar una relación de confianza, podremos tener más éxito en nuestra captación de fondos. Y si no conseguimos los fondos y hemos establecido una buena relación con esta persona, si algún día ve algo que cree que nos puede interesar, nos lo compartirá. Y eso es muy importante también. El estar, ¿no? el poder recibir oportunidades a las que a lo mejor no, no llegamos, nosotras mismas, pero si tenemos otros aliados, como un financiador que nos ha dicho que no, pero que nos quiere mucho, pues nos irá compartiendo cosas, ¿vale? Y ahora los deberes, como preguntaba la, la compañera. Me tengo que ir, a ver, tengo que despedirme. Vale, satisfacción. Vale, aquí vamos bien. Entonces, ahora tengo que pasar el menti, perdón. Aquí. entonces os vamos a pedir un primer compromiso de qué persona vais a hacer o vais a hacer cada una de vosotras un mapa de empatía pero ya de aquí a la semana que viene la siguiente sesión no es la semana que viene no es el 12 me parece de aquí al 12 ¿de antes persona... de responder a esta pregunta perdón, ¿eh? antes de responder una pregunta a esta pregunta quiero decir una cosa más que es, tengan en cuenta que esta herramienta como casi todas las herramientas bueno que utilizamos y que se utilizan para entender mejor lo que estamos haciendo, eh, tiende a simplificar el trabajo diario, no a lo contrario. No es una cosa que nos vaya a dar. Hoy hicimos un taller sobre esto y, claro, le hemos dado, le hemos eh, dedicado un buen rato a pensar cómo se hace. Pero realmente, en un ratito, podemos hacerlo. Cuanto más le, le dediquemos, va a salir con más profundidad pero en un ratito relativamente corto podemos sacarlo y después es una herramienta que nos resuelve muchas cosas, muchos momentos de comunicación, muchas dudas, eh, muchas maneras de encarar determinados retos que van surgiendo. Entonces tengan en cuenta esto también para responder a esta pregunta, que es una herramienta que nos va a simplificar el trabajo. Entonces, hay un par de preguntas que son interesantes, que están muy bien. O sea, no tenéis por qué decir el nombre así en frío, pero también no pasa nada. O sea, si lo ponéis y luego lo cambiáis, no pasa nada. Es anónimo además, con lo cual no iremos a buscaros. Y sí lo podéis hacer en grupo. De hecho, os lo recomendaría. A lo mejor empezar, o sea, el perfil hacerlo juntos. Luego cada una empezar a trabajar un poquito cada apartado, poner en común. Yo creo que puede ser interesante así también, ¿no? Y sobre todo... Eh... O sea, no se trata de intentar de verdad contestar a las preguntas que hay en el mapa, ¿no? No tanto hacer como deducciones, sino decir, bueno, soy Paco, pues me preocupa, o sea, estoy preocupado, incluso ponerlo en primera persona si os ayuda. Estoy preocupado por eh, el cambio climático, ¿no? Entonces... Y como esto, a lo mejor, pero sin embargo, pienso que eso puede ser una oportunidad para, la inclusión, para el desarrollo de nuevos empleos para las personas con discapacidad. ¿Vale? O sea, intentar redactarlo más así. Uno de nuestros donantes, muy bien, gerente de empresa colaboradora. Vamos, que solo tengo cuatro respuestas en el mente y somos unas cuentas todavía por aquí. Ajá, perdón, no le había dado yo al Twitter. No vamos a hacer en China, aquí, Yo también, digo por eso. Quieren tener una empresa puntera, muy bien, Un equipo de marketing, consejero de servicios sociales de Comunidad de Madrid, y bueno, el consejero de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, estos son puestos que cambian de a dos por tres últimamente. Concejal, muy bien, perfecto. Un importante concreto. Ok, muy bien. Y ahora sí, os pedimos dos últimas preguntillas para que nos valoréis esta sesión, desde muy útil hasta nada útil, y luego ya con, con comentarios. ¿vale? Bueno, a pesar del horario, <ríe> casi nadie se ha quedado ahí dormido en la mesa. Muy bien. Nos vamos a clavar el tiempo, ¿eh? Está bien eso. Empezar en hora y terminar en hora, que todos tenemos otras cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos alegramos mucho de que os haya sido útil o muy útil. Genial. Y ya, si queréis, podéis dejar algún comentario. Eh... ¿En qué creéis que podríamos mejorar? Eso nos va a ser muy útil para las siguientes sesiones, las temáticas serán distintas pero la dinámica será la misma, hemos apuntado que hay un poquito más de tiempo en, en los grupos pequeños, pero cualquier otro comentario que queráis dejar, bienvenido sea de mejora o de, de lo que sea. El horario. En realidad, os tengo que confesar es que Elena que es nuestra colaboradora y está en México. O sea, vive en México y, y entonces, o sea, vuelve dentro de unos meses, pero claro, para ella es el horario que le permite, o sea, todas las la mayor de formaciones las hacemos cuando queremos que esté ella por la tarde. Hemos intentado, nos habían dicho que era más fácil por las mañanas, pero allí queríamos que estuviera Elena que cuando la conozcáis entenderéis porque Queremos que esté dando la formación. Sí, sí, las diapositivas se comparten, se comparten después. ¿sí? Como os dijo Pedro al inicio, os las subirá al, al Moodle y las tendréis ahí. Poco tiempo para pensar y reflexionarse. Sí. sí. sesiones de dos horas tienen eso. Lo bueno es que tenéis la grabación, todo el material y las plantillas. Las vais a tener todas en el, en el Moodle, lo podéis volver a ver cuando queráis. Tenéis el foro también donde os podéis hacer preguntas sobre, sobre esto en concreto. Y, y en la última sesión, si vemos que nos queda algo de tiempo, pues podemos ir también resolviendo algunas dudas, ¿vale? Complicado mantener las dos aplicaciones, vale. Pues eso vamos pensando cómo lo podemos hacer. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo antes de despedirse. Edu quiere hablar, tienes que abrir el micrófono. Ay, lo veo todo, ¿eh? <risa> No. Sí. No te oímos. Ah, no funciona. Una pregunta. Yo saber lo que quería sabe de las actividades que de todo mandado. ¿Lo tengo que hacer en, en casa o no? No, no hace falta. Si lo puedes ah, hacer con vale. compañeros y compañeras tuyas, mejor. Vale. Vale, y así os ponéis todos a pensar en, en, la, en, en algún donante en concreto y sí. desde la empatía, ¿vale? Y cualquier duda en el foro, pues te contestamos. Vale. Vale. Edu, no sé si ya puedes hablar. No, pues nada. <ríe> bueno, Pedro, nos despedimos ya. Sí, pues nada, eh, daros las gracias a todos por, por manteneros ahí, a pesar que la, a pesar de que la hora sabemos que no es la mejor para todo el mundo. Dar las gracias a Vanessa y, y a Javier por lo ágil que ha sido, lo participativo, lo útil, no, lo práctico, ¿no? que es el objetivo de todas las sesiones, que sea algo que podamos trasladar a nuestro día a día y, y que lo adaptemos ¿no? en nuestra dinámica y que os esperamos en una semana, que nos vemos el próximo jueves. Gracias, un abrazo y que tengáis buena tarde. Gracias, un abrazo, gracias, a, todos. gracias a todos. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, adiós, gracias. Adiós.